Estimada familia, alumnado y personal. Nuestro centro está comprometido con los derechos de la infancia y ciudadanía global. UNICEF, en su primera convocatoria, nos otorgó el reconocimiento como centro referente en el 2018. UNICEF ha lanzado una segunda convocatoria, en su edición 2021-22, y nos vamos a presentar a nivel 2 de reconocimiento avanzado. Esto significa que el centro está consiguiendo extender un enfoque educativo basado en los derechos de la infancia de forma efectiva y general en la vida escolar, situando a la infancia y a sus derechos en un lugar destacado en la vida escolar, guiándonos por los principios de inclusión, equidad, solidaridad y calidad, base de nuestro proyecto educativo del centro. Los ámbitos del reconocimiento son... Primero, conocimiento de los derechos de la infancia y de la ciudadanía global. Segundo, participación infantil y adolescente clave en su desarrollo y que contribuye al bienestar y mejora de en su entorno. Tercero, entorno protector. Cuarto, clima escolar con relaciones interpersonales positivas. Sentimiento de aceptación y seguridad emocional estimulando el sentido de pertenencia e identificación con el grupo y el centro y el compromiso con los demás. La comunidad educativa del centro educativo Ponce León está en continua mejora y formas partes de ella. Un saludo. La dirección y el grupo de mejora de derechos de la infancia.